Hola a todos, soy Álvaro gal y bueno, después de unos cuantos meses ya sin tener noticias, estamos, hemos estado tremendamente liados y no tengo un montón de proyectos parados que no, no, no he terminado, ¿no? pero bueno, la trituradora era una de esas cosas que quería tener lista ya porque tengo nuestro extrusor de peles de Maur Muñiz ahí parado y... Y es una tontería, ¿no? Entonces, bueno, el otro día llevé el motor a limpiar y a que me lo imprimaran y demás. Y bueno, ya tenemos el motorcillo listo. Y pues esto, a ver si se si quiere ver, pues veis que ya gira un poquito, ¿no? Todavía está sin, sin atornillar, propiamente dicho, eh, la trituradora al eje del motor, que es lo que voy a hacer ahora. Eh, el eje del motor tiene aquí un hueco para una chaveta entonces yo lo que voy a hacer como el eje de mi trituradora no tiene hueco para chaveta directamente voy a hacer un agujero aquí que os voy a enseñar ahora roscaré a métrica 8 y le meteré un tornillo tanto por abajo como por arriba para asegurarme de que de que la, la trituradora quede solidaria con el, con el eje de, del motor eh, como detalle no lo quiero porque seguro que está caliente porque lo acabo de cortar ahora eh, he tenido que cortar un cacho al, al eje de la, de la trituradora sobre unos dos centímetros más o menos porque me sobresalía mucho y en un momento inicial cuando yo diseñé esta estructura no pensaba en este motorazo entonces si le he hecho para atrás todo lo que tenía que echarle pues me sobresaldría mucho el motor para atrás y como tampoco me interesa bueno pues eh, decidí cortar un gacho al eje del motor que tampoco me supone ningún problema mayores eh, otra cosa que le veo es que la estructura es bastante inestable entonces no sé si al final acabaré metiéndole algún añadido unas patas para que no, no se mueva tanto y probablemente estaba pensando en meter unas ruedas por si tengo algún momento tengo que, tengo que moverla de un sitio a otro para que me sea un poquitín más fácil moverlas pues meter un par de ruedas en estas patas de aquí, que es donde está el peso, para poder levantarlo, digamos, y pues moverlo lo que me haga falta. También en este tiempo que no hemos dado noticias sobre la trituradora, lo que hemos hecho es esto, ¿vale? Que esto es el, la pieza, por el conducto, digamos, por el que nosotros tiramos nuestras piezas impresas para triturarlas, ¿vale? Las piezas entran por aquí arriba, se trituran en las cuchillas y salen por la parte de abajo de la estructura. Eh, si miráis el proyecto de precios plásticos veréis que ellos tienen una tobera que es inclinada en los laterales. Como era más difícil para calcular, al final pues esto está soldado de aquella manera, porque tampoco necesito ahí una precisión tremenda, pues eh, decidí hacerlo completamente recto, porque para las piezas que yo voy a meter aquí, en realidad, ya que me sobra. Y era mucho más fácil construirlo en recto que no tener que hacerlo con, con toda la inclinación. Vale. Eh, entonces nada, ahora más que nada lo que vamos a hacer es un par de agujerillos que nos hacen falta aquí, tanto para fijar el motor a la estructura, como para fijar la trituradora a la estructura y para poder fijar el, nuestro conducto a la propia trituradora. Tenemos ahí ya la trituradora, y entonces pues vamos a coger una pieza de nuestro cajón de sal. No quiero coger una pieza tremendamente grande porque, bueno, eh, como lo voy a hacer a mano ahora mismo para probar, pues... pues como se suele decir, mejor que venir que curar, ¿no? Entonces pues nada, vamos a poner esto aquí así, más o menos. Para que todo lo que caiga, pues caiga dentro de esa caja, más o menos. Y vamos a ver qué pasa. Un detalle, se me había olvidado una cosa. Lógicamente, sin eso va a ser un poco difícil triturar nada. Y como, bueno, el sap es lo que es. Y quiero ver esto ya. Moviéndose un poquito y a si es capaz de hacer de alguna cosa Pues De forma Provisional Pues la voy a agarrar con las torniquetas, pues, Si no, lógicamente con la fuerza que hace Se me giraría el Alguien me dijo ahí atrás Que haría una prueba Con la mano y me llamó loco Me dijo que con la mano no iba a ser capaz de cortar Bueno, pues Ahí tenéis vuestra prueba ¿Corta o no corta? Le cuesta, lógicamente, ¿no? Porque tampoco me quiero pasar porque no me quiero cargar el aspa del motor, pero no tengo rejilla, ¿vale? Porque la he cargado a láser, iba a hacerla con.. Con una chapa perforada, pero. En... Eh, no encontraba una chapa perforada que me gustara, que tuviera sus agujeritos pequeñitos. Entonces, eh, al final lo que decidí fue encargar una chapa corte láser con agujeritos de 3 milímetros, más o menos, redondos, con lo cual, después me imagino que los cachitos que saldrán saldrán más o menos de 2 milímetros, una cosa así. Y, y entonces, nada, hasta que eso no esté listo, pues trituraré, pero trituraré mazacotes, digo, ¿no? Y ahí tenéis, para los escépticos que decían que esto a mano no trituraba, con la reducción que tiene, que este motor en concreto tiene una reducción bastante potente, porque gira unas 35 vueltas por minuto más o menos, con lo cual tiene bastante fuerza, se puede cortar perfectamente sin ningún tipo de problema. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, que ya será triturando. Adiós.